جامدران جامدران از ری شروع میکنیم و فای سوری علامتمون هست همچنان ری لا, لا لا لا لا لا لا سی لا Solfa, sol, silos, sol, la, si, silos, si, si sol... silos, si la silos, silos, silos, silos, silos, si silos, silos, silos, silos, si silos, si si La si la silla, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sola sol, sol, sol, la-si si sol, sol, sol, sol, la la sol, sol, sol, sol, la sol, la la sol, sol, sol, la sol, fa sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol-发-sol-la-sol sol, sola sol, sol, sol, bye yeah.